Tenemos entrevistas porque lo decíamos, a partir del viernes comienza este sexto gabinete binacional Bolivia-Perú con muchos temas que se estarán abordando para el desarrollo de ambos países y el fortalecimiento de las relaciones. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana al viceministro de Relaciones Exteriores, don Freddy Mamani, que está con nosotros. Viceministro, un gusto tenerlo en Aviala, lo saluda Milton Guzmán. Muy buenos días, Milton. Saludos a todos los que a esta hora de la mañana están en sintonía de Avillayala. Efectivamente, este eh, viernes eh, 29 y sábado 30 de octubre se va a desarrollar el encuentro presidencial y sexto gabinete ministerial binacional Bolivia-Perú. El día 29, eh, en el día, habrá una reunión técnica de los coordinadores de los 18 mesas de trabajo donde se van a revisar los informes finales de los cuatro ejes temáticos eh, acordados ya en 2019 en Hilo. Estas reuniones realmente se van a desarrollar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El día eh, sábado 30 eh, es el Encuentro Presidencial y Sexto Gabinete Ministerial Binacional Bolivia-Perú. Eh, esta actividad comenzará, obviamente, a primera hora se arribará el presidente Pedro Castillo del Perú a nuestro país. A las 9 de la mañana está previsto la ofrenda floral. Eh, eh, entre las 9 y media y 10 de la mañana habrá una reunión privada entre los presidentes, entre los jefes de Estado, eh, para abordar temas estratégicos de la agenda bilateral, precisamente a nivel presidencial. Eh, entre las 10 a 12 del mediodía. ...va a ser la plenaria plenaria del sexto gabinete ministerial binacional Bolivia-Perú... ...donde obviamente se van a abordar los cuatro ejes temáticos... ...los 18 meses de trabajo y la revisión de los 107 compromisos... ...que se habían arribado en, eh, en el encuentro presidencial de Hilo en el 2019. A mediodía habrá la condecoración al presidente Castillo... Posteriormente, eh, eh, habrá la firma de acuerdos eh, entre ambos países, memorandos de entendimiento y finalmente la firma de la declaración presidencial eh, eh, producto de esta negociación que se está realizando eh, en el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, conjuntamente con, eh, con, con nuestros pares en, en Perú. Eh, ahí está previsto eh, esta actividad eh, para el día sábado 30 en la Casa Grande del Pueblo. Viceministro, ¿cuáles son esos cuatro ejes temáticos, por favor, en los cuales se va a basar este Gabinete Binacional? Estos cuatro ejes temáticos, precisamente está el primer eje con medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos. Ahí uno de los temas eh, sensibles, precisamente, va a ser el tema del río Mauri-Mauri, la gestión integral de recursos hídricos del sistema TDPS Desaguadero, Lago Popó y Salor, Salar de Cuaypasa, que es todo un sistema. Se va a hablar sobre el tema de la conservación y recuperación ambiental del lago Titicaca y su diversidad biológica, que hay varios compromisos que se han eh, eh, eh, desarrollado. El segundo eje temático que tiene que ver con seguridad y defensa, desde la cooperación de lucha contra el narcotráfico, la, el tema de la legitimación de ganancias ilícitas, de conformidad con los compromisos internacionales que se tienen en esta materia. Habrá cooperación en, tema, en materia de seguridad, de defensa, de riesgo de desastres, en materia de eh, eh, cooperación judicial. El eje 3 está relacionado al desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional. Este, este eje tiene que ver con el desarrollo económico, con las políticas sociales, con los asuntos culturales y educativos y el fortalecimiento institucional precisamente eh, en, en estos temas. Y finalmente el eje 4 está relacionado con el tema de la infraestructura para la integración y el desarrollo. Aquí eh, se va a hablar sobre el tema de la integración energética, agencia aduanera eh, en Hilo, eh, desarrollo fronterizo, integración física y telecomunicaciones. Estos son los... los, uh, los uh, los ejes temáticos que se abordarán el día 29 y 30 de octubre eh, en el marco del encuentro presidencial y sexto gabinete ministerial binacional Bolivia-Perú. Viceministro, estos gabinetes binacionales son la máxima instancia, instancia de diálogo político que puede existir entre dos países y por supuesto las expectativas también son muy grandes. ¿Con cuántos ministros estaría llegando el presidente del Perú? Estamos hablando alrededor de unos 19 ministros. Eh, en realidad la delegación conformará alrededor de 50, 60 eh, eh, eh, autoridades, entre ministros, entre embajadores, eh, eh, directores, eh, funcionarios del Perú. Ya eh, nos han remitido las acreditaciones, eh, estamos hablando casi aproximadamente entre 50 y 60 delegados de del Perú que se constituirán en el marco de este encuentro presidencial, el sexto gabinete ministerial binacional. Viceministro, eh, lo decíamos, este ya es el sexto encuentro binacional o gabinete binacional. ¿Cuáles han sido ya los logros que se han ido consolidando a lo largo de este tiempo de encuentros a este nivel? Ha sido sustantivo eh, en el marco de nuestro fortalecimiento bilateral, eh, eh, la cooperación sur-sur que se ha emprendido, se han trabajado temas que tienen que ver precisamente con el tema de medio ambiente, recursos hídricos transfronterizos, el sistema TDPS que está relacionado con la Autoridad Binacional de la Titicaca eh, se ha trabajado en el tema de la recuperación ambiental, aunque eh, todavía, digamos, se, se tiene varias problemáticas en ese contexto, pero se ha avanzado sustantivamente en el intercambio de la información que nos permita avanzar en la sostenibilidad de, de los temas que eh, obviamente nos, nos permiten avanzar en temas de seguridad y defensa, como, eh, como les mencionaba, uno de los temas es el tema de lucha eh, contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos, legitimación de ganancias. Que esto es un tema bastante complejo, eh, pero de conformidad a los compromisos internacionales, tenemos que trabajar en temas de seguridad, defensa. El tema del contrabando es uno de los temas, eh, eh, precisamente, que afecta a la economía de, de, de ambos países y, sobre todo, a nuestro país. Es una, una cuestión muy importante trabajar. Se está avanzando en temas eh, sociales. Eh, en la frontera principalmente, hay varias iniciativas que se han desarrollado. Uno de los temas, por ejemplo, en el tema medio ambiente, de cómo combatir la, mine la minería ilegal. Eh, entonces, estamos trabajando arduamente en estos temas que se ha planteado. Eh, hoy seguramente en este encuentro se va a ya firmar algunos y se va a eh, eh, generar nuevos compromisos para seguir avanzando y en el marco del fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales, de amistad y cooperación con la hermana República del Perú. Claro que sí, somos países hermanos y hay demasiada coincidencia en lo cultural, en la producción y por supuesto esto genera la posibilidad de tener este trabajo conjunto. La balanza comercial, ¿cómo está con el Perú, viceministro? Estamos estos últimos después del golpe de Estado y la y, y la pandemia del COVID-19 afectó no solamente a nuestro país sino a todos los países eh, a nivel general. Eh, está recuperándose la economía en el marco de nuestras eh, eh, de nuestras eh, potencialidades que podemos exportar a través de puertos uh, peruanos el, el comercio por puer, por puerto de Hilo ha superado eh, sustancialmente esos datos eh, eh, técnicos obtendremos el día el día el día sábado precisamente eh, a administradora... De, de puertos, ASPB Bolivia y EMAPO presentarán eh, eh, estos diagnósticos y fundamentalmente la propuesta en que se va a desarrollar los próximos años. Así que estamos uh, con bastante actividad esta semana eh, para desarrollar este gabinete ministerial. Claro, y el trabajo es intenso previo a, la, a, a que se desarrolle este gabinete binacional y entendemos que usted tiene también durante esta jornada muchísima actividad eh, preparatoria para el sexto gabinete binacional. Viceministro, quiero agradecerle por su tiempo, sabemos lo ocupado que está y estaremos atentos a las conclusiones de este nuevo gabinete Bolivia-Perú. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con Avia Ayala. Muchísimas gracias a, las, a ustedes. Estaremos informando permanentemente de las actividades, y las acciones que se van a desarrollar en el marco de este encuentro, inter, eh, eh, encuentro presidencial y sexto gabinete ministerial binacional Bolivia-Perú. Muy buenos días. Gracias. Era el viceministro de Relaciones Exteriores haciendo referencia a los detalles de lo que va a ocurrir este fin de semana. Viernes y sábado, sexto gabinete binacional Bolivia-Perú. Recordemos que el último encuentro... Fue en Hilo, Perú, el 2019, el 25 de julio y eh, se lograron consolidar varios acuerdos a la cabeza del presidente de ese entonces, Evo Morales Ayma. Y por supuesto, la idea es consolidar y avanzar en todos los proyectos que se van teniendo de manera conjunta entre ambos países. Pero vamos a cambiar y vamos a hablar acerca de Bolivia